Le vamos a dar la bienvenida a nuestra profe de arte y manualidades, Ceci Roma. Muy Ceci. Mirá cómo estamos, estamos machados. No, los no. remerones. Hoy estamos. La cosa de locos. Sí. Como si lo hubiéramos planeado, ¿viste? Tal cual. <risa> ¿Qué vamos a hacer hoy, Ceci? Contanos. Hoy ya nos vamos eh, preparando para un poquito para Navidad. Uh -huh. ¿Sí? Para decorar eh, la mesa. Para ir la decorando, fiestas. mesa, el parque, los arbolitos. Hemos hecho unos farolitos. Ay, me encanta. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, está, eh, está apagadito, pero bueno, si lo prendemos. Ah, le pones las lucesitas adentro. Exacto. Las lucecitas esas que vienen de alambre? Sí. Bueno, aparte es barata la tira de luces. Sí, es la barata. La dice por internet. Y no, la vendo yo en, ¿Vos en nuestra tenés? tienda. Ah, sí, es sí, yo también las tengo. Buenísimo. Así que las pueden conseguir ahí. Bueno, ¿qué hemos utilizado, Vamos Clary? a ver. Platitas, tapitas, la parte de arriba de una botella de un jugo, eh, uh -huh. que no vamos a decir el nombre, Sí. sí. Pero que tiene este acanaladito que es tan bonito. Está bueno. sí, ve, miren cómo queda. Sí. Bien, y con Perfecto. eso armamos este farolito. Ay, mira cómo empiezo, empiezo a detectar dónde está cada uno de los. ¿Viste? De los ¿Viste? Acá tenemos otro modelo. Yo hice otro modelo como para tener Perfecto. varias opciones. Si no, con lo para, que tengan. Frasquito, por Muy ejemplo, bien. si no tenemos. Perfecto. ¿Sí? Bien. De base la bien. latita, entonces. Latita de atún. ¿Sí? Perfecto. Base blanca. ¿Estamos? Esponjita, base pintura blanca, la tiza. pintura, latiza blanca. Perfecto. Esponjita, esponjeamos y pintamos. Perfecto. ¿Sí? Este no lo pinté para que vean, sí, como lo hice. Uh -huh. Tapita de aerosol, esta tapita no sé de qué, porque yo voy guardando tapitas. Tapita Entonces, de algo, algo, de algo será. <risa> eh, esta es una tapita de los rollos de, de antes de las fotos. Ajá. De donde y venía. Hace un montón que la tenés guardada y le buscaste y un uso. sí, y sí, sí. <risa> Bien. Eh, tapita de aceite. Por si oh, queremos bueno, de poner... Los eh... tamaños van haciendo como una Exacto. torrecita. ¿Y con qué las adhieren? Con la pistolita caliente. Es okay. lo ideal para que se nos pegue y no se nos... Después no ande despegándose. Bien. ¿Y una si vez. no tiene la pistolita? Silicona si fría, silicona puede fría ser? sí, la que Bien. siempre les digo. Lo que Perfecto. pasa es que tarda un poquito más, es por contacto, entonces vamos a tardar un poquito más de tiempo en Bárbaro. Luego, esponjita y el mismo procedimiento. ¿Por qué uso esponjita? Porque me cubre más y bien. no me deja la raya del pincel. Perfecto. Entonces, lo hacemos así para que penetre bien en Excelente. todas las grietitas y demás. Y recordamos que pintura la tiza pintura... porque es la que mejor adhiere a este tipo de superficie, Exacto. Superficies, Siempre ¿no? les digo, vidrio, bien. plástico, todo lo que no tenga superficie rugosa es lo que mejor adhiere. Buenísimo. ¿Sí? Perfecto. Una vez que tenemos eso, vamos a utilizar cera. Ajá. Recuerden la cera de piso, que ya la hemos utilizado, pero la no volvemos a recordar. Enceramos, ¿sí? Con trapito, fíjense, sí. de esta forma. Y le vamos a poner, para envejecer, para darle ese aspecto ah, así envejecido, el betún de judea. Bien. ¿Sí? Ya lo hemos usado antes, de esta forma. Sí. Vamos poniendo. No hay que tener miedo a poner mucho, ¿no? No hay que tener miedo, ¿por qué? Porque si tomamos más cera... De esta forma sí. Lo vamos aclarando y lo vamos esparciendo Buenísimo ¿Sí? Le damos ese, ese efecto como que es algo bien Envejecido, desgastado. exacto ¿Sí? Lo Perfecto. vamos haciendo así de esta forma Y esto lo vamos a hacer sobre la latita uh -huh. Y sobre la tapita que después ya vamos a tener Excelente. pintada Bien, ahora vamos al otro paso Vieron que esta parte de la botella tiene como un brillito Sí, ¿Sí? Bien ¿Qué vamos a aplicar? Hay un producto que se llama multipropósito. ¿Sí? Multipropósito. Sí. Que es un producto que cuando se seca queda con pegamento como si fuera un sintec. Ajá. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, el multipropósito con la esponjita lo aplicamos, fíjense que es transparente, no lo van a notar. Sí. Lo aplicamos de esta forma y lo tenemos que dejar secar. Okay. Hasta que no nos moje el dedo. Cuando quede pegajoso, que no nos manche el dedo, estaría listo para usarlo. Bien, perfecto. Y lo pido así tipo en, en... multipropósito. Me das un multipropósito. Multipropósito, ah, okay. exacto. Bien. Yo, yo acá nunca lo había escuchado, por eso me sorprende. Bien, yo acá ya lo tengo aplicado. Sí. Le pongo una bolsita para que no se me pegue todo lo que traía en la bolsita, claro. ¿sí? Entonces, le pongo una bolsita como para protegerlo. Y ahora lo que vamos a utilizar es un papelito que se ah. llama foil. Sí, correcto. Yo digo, ¿cómo le logró dar ese color? Exacto. Esto es un foil, que Ay, también lo vendo bueno. en la artística, que lo vamos haciendo de esta forma, ¿sí? Y se va pegando. Qué bueno, Y mirá. nos queda con este efecto. Como si fuese bro cobre, bronce. Como si fuese bronce. cobre, exacto. A ver si se ve ahí. Sí, sí, sí. sí mira. Ahí se ve. Ahí está, mira. Exacto. Ahí, bárbaro. Esto va papelito, del estos papelitos vienen también, les voy a mostrar, Sí. estampaditos. Ah, muy bien. ¿Sí? Ah, que es el de la opción que tenemos que es allá. El, es el de la otra opción. Entonces yo ya traje mi frasquito también sí. con multipropósito y les voy a mostrar cómo se aplica. Lo Ahí aplicamos, está. sí, apretamos de esta forma. Sí. Es muy fácil y quedan unas decoraciones hermosas. Bueno. Vienen en cobre, vienen en oro. Y así de fácil se pega. Así de fácil. bueno Así de fácil. Muy y bueno. Y así queda. Me encanta. Está buenísimo. ¿Sí? Aplauden, Muy bien. Aplausos, aplausos. Muy bien, muy bien. Bien. Una vez que tenemos todo esto listo. Pintado, ya envejecido. Lo trabajo el, todo, por el separado. Foil todo separado. todo separado. Ahí con la pistolita o con la silicona armamos la torre. Sí. Armamos la torre. Bien. En este caso, ponemos ahí, pegamos. ¿Y qué hago si no me da la dimensión de esto? No, no, sí te da. Porque, okay. ¿qué pasa con la pistolita? Al tener mucho cuerpo la silicona, ¿sí? yo pongo alrededor y ah, lo, pe lo pegas. Exacto. Después vamos a aplicar las tapitas. Sí. Yo le puse una bolita. Uh -huh. Con un clavito caliente, que lo agarramos con una pinza, porque si no nos quemamos los dedos. Por favor. Así que lo agarramos con una pinza. En la hornalla. En la hornalla, bien. claro. Hacemos los agujeritos, alambritos y una vez que tengo todo pegado, con el hilo... Perfecto. Vamos enroscando todo alrededor. Las uniones, para que no se note ahí, ¿viste? Exacto, para emprolijar todo. Me encanta. Pará. Detalle. Eso, ¿cuándo metemos las la lucecitas? No A olvidemos esto de eso. antes hay que hacerle un agujerito, con Bien. el mismo clavito y un martillo. Ok. Y como son lucecitas de alambre, ah. las, las pasamos, ah. ¿sí? Para, para arriba. Ver, quiero chusmear. Queda Lo que pasa es que está pegado este, pero mira Sí. Ah, y metiste todo el... Acá dentro de la latita puse donde están las pilitas y demás. Pasé para arriba todas las lucecitas y después pegamos. Perfecto. Y esto se puede colgar, se me ocurre, en exacto, un arbolito. Exacto, Te haces varios y queda hermoso? Para Navidad, para decorar arbolitos, el jardín. O como centro de mesa incluso para lo que quiero... Se, lo, como, lo pueden usar para lo que quieran. Ahí está, lo quiero prender In, para... Inclusive... Ahí está. Eh, ¡Tarán! Anoche se nos cortó la luz... ¡Ay, tenían estos! Y ¡Qué me, romántico! Y me, me vino fantástico para alumbrarnos. Para una cena romántica, te digo. Divino. ¡Hermoso! Acá les me traje, encanta. miren, hice un frasquito muy simple también, para que vean qué bonito. Le puse unas pelotitas, sí. un poquito de hilo y sal, le puse al frasquito, la lucecita y Estamos. tenemos también un centrito de mesa, una velita que decora. ¡Me encanta! ¡Cuánta creatividad! Mirá los elementos que hemos usado y mirá cómo queda este objeto todo con materiales reciclados que vos también podés hacer desde tu casa. La propuesta de hoy entonces, estos mini candelabros para decorar tu casa, para decorar tu mesa, porque no, que ahora se vienen las fiestas y te vamos a compartir a continuación entonces eh, los materiales que utilizamos. Para este farolito de eco, botella de plástico, latita de atún, tapas, varias de distintos tamaños, bolitas de madera, hilo de yute, soga, hilo de papel, alambre también, pintura a la tiza, cera, betún de judea, Foil, multipropósito y esponja. Sacale fotito a la pantalla, aprovecha para tomar nota y hacer este candelabro, este farolito de eco que ha quedado espectacular, Ceci. Te voy a mostrar un detalle. Dale. ¿sí? En, en este que es un frasquito, cómo puse las luces, porque por ahí no se van a dar cuenta. Ah, bueno. Y baro, como baro. tiene la tapita, sí, lo metí so. adentro. Y la parte de las pilas, como no tenía la chiquitita, tenía esta que tiene, le pegué foil. Claro, para, que no, para que no ya. se vea así, porque dicen dónde pongo después en el frasquito la, las, las pilas, luces, claro. entonces como tiene la tapita el frasco, Ahí lo ubicamos. Está bueno, súper práctico, porque aparte se te queda sin pilas, abrís, cambiás, pum. Exacto. Está buenísimo. Exacto. Me encanta. Ahora tienen que hacerlo ustedes, ¿eh? Y si alguno se animó, si le queda espectacular acá como lo hizo nuestra profe Ceci, nos hacen llegar las fotos a través de WhatsApp, de las redes sociales, que nos encanta ver eh, sus trabajos terminados. Y si te falta alguno de los materiales, bueno, le mandás mensajito ahí a Ceci en su página, Mercado de Arte Mendoza, de esa manera la vas a encontrar, porque ella ahí te facilita todo y además pueden eh, ir a sus talleres, aprender a hacer También, muchísimos todo. más bonitos. Sí. Ceci, un placer como siempre. Le voy a mandar un beso a mi hijo, que es el cumpleaños. Ay, sí, ¿cómo bueno, se llama? Tobías. Tobías, beso grande, feliz cumple.